Buenas tardes a los que en próximos días puedan llegar a ver estos videos. Vamos a iniciar una nueva serie de videos en, eh, asociados a la clase de psicobiología de la Universidad Javeriana. Y, eh, y esto ya es el cierre del curso de psicobiología, ¿sí? que es eh, todo el curso de psicobiología, como se podrán dar cuenta, está encauzado en para llegar a este punto. Y es el punto de entender nuestras emociones. Desde cuando comenzamos en la primera clase a hablar de neuromitos, cuando luego comenzamos a hablar sobre genética, epigenética, eh, ne células, células, neuronas, glías, anatomía, neurotransmisores, fármacos eh, y por último sueño. Entonces todo nos ha ido llevando poco a poco a llegar a hablar sobre emociones, eh, emociones, afectos y un poco cuál sería la neurobiología de las emociones y, y los afectos. Sí. Eh, eso es un tema en el cual yo he venido profundizando durante, yo creo, ya casi 20 años, 15, 15 años, 20 años desde mi pregrado, más o menos desde que estaba como en segundo o tercer semestre de psicología, comenzó a inquietarme el... Eh, eh, conocer sobre cómo funcionaban las emociones, básicamente porque algún profesor en algún momento nos dijo que el problema más difícil de la ciencia de la, eh, en general y de la psicología en particular era comprender eh, los sentimientos, era comprender eh, los afectos. Entonces, pues como siempre me ha gustado lo difícil, eh, esto también me ha, traído, me ha traído hasta acá, no nos ha traído hasta este punto, para hablar hoy sobre neurociencia afectiva. ¿no? Bueno, eh, en relación a una pequeña frase de Charlie Chaplin que nos hace enfrentar eh, el interés sobre este tema, dado que si entendemos muy bien los mecanismos neurobiológicos asociados a nuestra emocionalidad, tendremos todos los secretos para hacer que una persona se sienta tan bien o tan mal eh, en su vida, ¿no? para mejorar o disminuir el, eh, el bienestar de, las, de, las, de los seres humanos con los que trabajamos o que nos rodean, ¿listo? Entonces, es la importancia de esta clase. Muy bien, eh, esto de la neurociencia afectiva va a tener un desarrollo importante durante la, la última década del siglo XX, pero principalmente a partir del siglo XXI, ¿sí? Y el con los trabajos de, básicamente, el señor Jack Pancev, el señor Jack Pancev, eh... mm a lo largo de su vida, la, eh, eh, durante la segunda mitad del siglo XX, comenzó, se preocupó por estudiar cuáles eran los mecanismos de neurotransmisores, como de áreas cerebrales, neuroeléctricos, fisiológicos, conductuales principalmente, de eh, los patrones emocionales, de los, de principalmente de los roedores, de las ratas. ¿sí? Y con eso, pues, él, él, él logró eh, eh, trazar algunos... Eh, o proponer algunos de los principales mecanismos responsables de eh, sentir afectos, de sentir emociones. ¿sí? Eh, y, va, va, y sentó una crítica muy grande sobre eh, qué son eh, la, la propuesta previa que venía, o la, la, la central que se venía dando durante los últimos durante los últimos daño, años. Eh, bueno, digo. En psicología, como durante el siglo XX, en psicología, básicamente, la propuesta sobre emociones básicas, ¿no? Gran parte de su trabajo está compilado en este libro, que se llama Affective Neuroscience. Es un libro, es una biblia, es un, es un libro sagrado para todo el que quiera entender algo de la neurobiología, de las emociones. Eh, y aquí están los fundamentos de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿listo? Entonces, eh, el libro yo lo tengo digital, si lo quieren yo se los paso. Eh, si lo pueden comprar, compren lo que es uno de, de verdad, es una obra de arte, este libro. Sí, acá vemos al señor Jack Pancep. aquí vemos el libro Affective Neuroscience, The Foundation of Human and Animal Emotions. Eh, y Jack Pancev, pues, va a estar acá con una ratica, Norway, dado que él trabajó intensamente con esos animales y entendiendo un poco la, la, las relaciones y la emocionalidad de estas ratas, ¿no? Básicamente él se encargaba de consentirlas y hacerles cosquillas, por eso las raticas se portaban también con él. Aquí vemos a Jack Pancev, eh, eh, bueno, este no es él, es la, no, su equipo de trabajo, eh, acicalando, acosquillando una ratica, y aquí la ratica pasándola sabroso, cuando a ustedes les gustan que les hagan cosquillitas en la, en la panza, ¿no? Entonces, y a los bebés, a las raticas también les encanta esto, a los perritos, a los mamíferos en general, ¿sí? Y... Y con esto él se va a volver famoso, Jan Panzer, por sus trabajos sobre la risa de las ratas. Entonces, eh, él comenzó a estudiar cuáles son los mecanismos neurales y fisiológicos asociados a el disfrute, al gozo, al bienestar, al reír en los roedores. ¿no? Más adelante él va a proponer que entonces básicamente todos los mamíferos, por lo menos, y buena parte de las aves, tienen los, tienen los circuitos neurales, hormonales, neuroquímicos suficientes para poder sentir como nosotros sentimos, para poder sentir placeres, displaceres, dolores eh, y deseos. ¿sí? Y esos circuitos del dolor, del deseo, del agrado, del placer, de las pasiones, ¿cierto? Se compartirían. Evolutivamente a lo largo de una gran cantidad de especies. ¿vale? Esto hace 20 años era absolutamente resistido, era casi que una, eh, una lucha, una afrenta contra eh, los neurocientíficos más importantes del tiempo, dado que por, que por un lado limitaba el trabajo que se podía hacer experimentalmente con animales, porque si decimos que los animales sienten dolor y demás, gato, una rata, un eh, un, un miquito, entonces pues eso limitaría lo que se puede hacer eh, por ética en los laboratorios, ¿no? Además, también fue una guerra de frente contra eh, lo que se, las propuestas de eh, donde se usen animales, por ejemplo, en, en espectáculos, ¿sí? en laboratorios eh, eh, para comer para alimentación. Y, eh, y eh, con cosmética, bueno, en general, en los en, en lo, eh, materiales, manufactura, donde se, se usan animales, todo esto pues va a poner un eh, de manifiesto que eh, hay que regular el sufrimiento animal, dado que los animales sufren como nosotros sufrimos. ¿sí? La diferencia es un poco que ellos no tienen los mecanismos para declarar su sufrimiento. ¿sí? Y, y, y adicionalmente en psicología va, va, va a hacer un golpe muy duro contra la propuesta de emociones eh, de, de Paul Lickman y de Davidson y de sus y, y colegas, que esta, esta propuesta de las seis emociones básicas, ¿no? Esto va, va a controvertir enormemente esa aproximación, ¿sí? Que es esta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estas mascaritas que están expresando pues muchos me dirán: esto es una expresión como de dolor, de tristeza, de sorpresa, alegría, etcétera, ¿cierto? Asco, ira, temor. Y Paul Ligman, con sus trabajos de eh, los años 70 en Papua Nueva Guinea y en otros lugares, va a, pro, va, va a proponer que este tipo de expresiones. No solamente la expresión, sino la capacidad de interpretar las expresiones emocionales es algo universal, es algo propio de todos los seres humanos. ¿sí? Eh, y es algo, y esto mezclado un poco con una teoría muy vieja darwiniana que ya está en desuso, como de la selección de los rasgos en, en las especies, eh, pues se proponía que gran parte de las conductas, los repertorios y la fisiología de las emociones era seleccionado evolutivamente por su valor adaptativo, ¿no? Entonces era como la, la teoría central de las emociones. Muchas personas todavía creen a pie juntillas en este tipo de teorías, incluso personas muy duras, personas que publican intensamente, eh, defienden intensamente, la mayoría de las facultades de psicología en las áreas de neurociencia se sigue defendiendo que hay una, un, un, un, un conjunto de emociones llamadas básicas, que son estas seis emociones, y que esas emociones pueden ser heredadas genéticamente y, y, y fueron seleccionadas eh, eh, a través de, de procesos de selección de tipo darwiniano. ¿no? Todo eso no tiene mucho sentido desde la ciencia actual, y Pan, Jean Pancet va a permitir eh, acotar eh, evidencias para controvertir esa postura clásica en psicología. ¿sí? Entonces, la primera propuesta es no existen emociones básicas tales o las mismas emociones tal como las propuso Paul Igman. ¿sí? Es un error basar la categorización de las emociones en las expresiones faciales solamente de una especie, que serían los humanos, dado que los demás animales no humanos no tienen tanta Tantos músculos faciales, no tienen la flexibilidad en la expresión facial como los seres humanos. ¿sí? Entonces, los seres humanos, al tener estas habilidades, eh, tienen, bueno, pues, tienen un funcionamiento emocional diferente. ¿no? Entonces, eh, adicionalmente, eh, esta aproximación evolutiva no es tan precisa. Y en últimas esto pues debe ser modificado. Ahora, a la luz de las evidencias poco más recientes, lo que sabemos es que cualquier tipo de afecto y emoción se construye con el tiempo, incluyendo las que vamos a hablar. ¿sí? Así tengan unos componentes biológicos bastante fuertes. PANCEP va a utilizar entonces una serie de evidencias que provienen de la neurobiología de los animales no humanos, en primates y en roedores principalmente, para tratar de construir unas categorías desde las cuales interpretar la emocionalidad y la afectividad eh, humana. ¿sí? Entonces, él habla que eh, a través de las especies, en, eh, en mamíferos, tenemos un conjunto de conductas similares, un conjunto de formas de sentir y pensar un poco similares y una, y, y, y una fisiología también similar y a eso y, y a eso les va a llamar como afectos prototípicos o afectos eh, fundamentales. ¿sí? Eh, creo que alguien tiene la, el micrófono abierto. Escucho por ahí. Alguien. Lucas. tu silencio. Entonces, eh, y, este, y, y esta nueva categorización de los afectos básicos, esenciales, eh, prototípicos, que estarían presentes a través de las especies, por lo menos de los mamíferos, y con un fuerte correlato conductual, fenoménico y fisiológico, ¿sí?, eh, nos da una nueva perspectiva, por ejemplo, de abordar las enfermedades mentales, una nueva perspectiva de abordar el neurodesarrollo, de abordar los problemas en ámbitos como la educación, como la psicología clínica, las organizaciones, etc. ¿no? Esto nos, nos da muchas más herramientas, herramientas más potentes de intervención en las ciencias del comportamiento, incluyendo la psicología. ¿sí? ¿Cuáles serían entonces estos eh, sistemas afectivos básicos propuestos desde, la, desde el modelo teórico de Jan Primero, tendríamos cuatro sistemas que él llama apetitivos, dado que generan eh, incentivos para eh, aproximar a los animales hacia algún tipo de, eh, de, de ambiente, de escenario. O sea, generan el incremento en un tipo de conductas ¿sí? que aumentan la probabilidad de dar una respuesta, lo que típicamente se conoce como refuerzos. ¿sí? Entonces, y tendríamos cuatro tipos de sistemas afectivos de, con estas características apetitivas. El primero sería el sistema de búsqueda de recompensas. El segundo, el sistema del cuidado materno y de la afiliación entre congéneres. El tercero sería el sistema de júbilo, ¿sí? lo que más... Con, él lo llama el, el de juego, el de play system, ¿sí? joyful, eh, que lo conocemos más como, el, como las sensaciones de alegría. Y por último tendríamos el sistema de el deseo o el, el, el, el, el de, del impulso sexual. ¿sí? Los, y habrían tres sistemas básicos de tipo aversivo, o sea, que generan sensaciones desagradables. Y, dado, y donde se sienten esas sensaciones desagradables, pues tendemos a evitar esos contextos, ¿no? O sea, sirviendo como formas de, eh, para reducir un comportamiento o para eh, eh, que los animales tiendan a evitar estos escenarios donde suceden. Serán los sistemas de ira o agresividad, el de temor, ansiedad, estrés, y el sistema de angustia por separación, que él llama como el Panic System, que será el responsable de los ataques de pánico, y nosotros lo conocemos más como las sensaciones de tristeza. ¿Sí? Ahí serían los siete sistemas eh, emocionales o afectivos básicos propuestos por el señor Jack Pansev Aquí eh, cada sistema es susceptible ser, de ser estudiado a partir de la, los aspectos fenoménicos, que sería cómo se experimenta, cómo se siente, ¿sí?, eh, tendría que ver con eh, el pensamiento los, en seres humanos, como con la cognición, los pensamientos que, que se, se traen, a, eh, se, se, se despliegan una vez se siente esto, ¿no? por ejemplo, las sensaciones y los pensamientos de amenaza e inseguridad cuando sentimos temor, o los pensamientos de protección y ternura y, eh, cuando estamos en situaciones de enamoramiento y cosas por el estilo vale eh, y todos pues eh, en últimas estos sentimientos serían unos atractores, unas formas emergentes a partir de la actividad nerviosa que tienen eh, y neuroendocrina que tienen estos animales no la cual se va formando a través de las eh, de, de, de, de los primeros años de vida, los primeros momentos de vida de, de cada una de las especies y eh, Y, por lo, y entonces, en animales no humanos, acceder a este, a este aspecto fenoménico, a estas sensaciones, a estos sentimientos, es muchísimo más complicado. Sí, pues porque básicamente solo tenemos el comportamiento y no tenemos eh, pues el, el lenguaje, ¿no? En animales no humanos. Eso no quiere decir que los animales no humanos no tengan este tipo de experiencias subjetivas, no sientan sus emociones, sus afectos, no sientan dolor, no sientan temor, no sientan deseo o cariño. De hecho, y lo sabemos por experiencias en primera persona, que incluso las mascotas eh, sí, profesan muy fuertes sensaciones de cariño y vinculación con respecto a, a, a sus cuidadores ¿no? y, y viceversa, ¿sí? Eh, mascotas de cuatro patitas o de dos patitas de todas estas, ¿no? Eh, y, pues, entonces usamos los reportes verbales en humanos para tratar de tener este, eh, este tipo de informaciones, ¿no? Dado que no podemos tenerla de buena mano en animales no humanos. En animales no humanos, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, podemos medir con precisión el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisores, el funcionamiento hormonal o endocrino, Podemos medir con precisión y modificar, todo esto podemos hacer hasta incluso modificaciones y modulaciones también eléctricas de la actividad fisiológica cerebral, ¿sí?, podemos también eh, controlar, medir, alterar la anatomía, la estructura, incluso podemos hacer mediciones y también alteraciones, cambios genéticos y epigenéticos. Y cuando se hacen estas, eh, este, por ejemplo, ya sea las mediciones o las, o las modificaciones en laboratorios experimentales, lo que tenemos son cambios en estas formas de sentir en algunos de estos sistemas que están en este lado. ¿no? Entonces, en últimas, este funcionamiento neurobiológico está asociado necesariamente o es una condición sine qua non, o sea, es decir, necesaria ¿sí? para la emergencia de estos componentes subjetivos. No es posible sentir temor si no existiera la comunicación a partir de ciertos neurotransmisores y hormonas entre determinadas estructuras cerebrales y corporales. ¿Sí? No sería posible sentir cariño o dolor o tristeza sin la actividad específica de ciertos genes en ciertos circuitos cerebrales que modula la fisiología de, de cierta forma a través de la comunicación neuroendocrina. ¿no? Entonces, esto es una condición de base, es una condición necesaria para el funcionamiento y para que emerjan estos sistemas. Y por último, todo sistema afectivo tendría un componente etológico, un componente conductual. Es decir, unos conjunto estereotipado y muy eh, consistente a través de los, de, los, de, los, de, los, de los miembros de una especie en las formas de comportarse. ¿no? Entonces, todo, por lo general, todos los seres humanos, cuando sienten ternura hacia un ser... Eh, recién nacido que puede ser familiar tienen más o menos conductas similares mediadas por este tipo de actividad neurofisiológica ¿sí? eh, si eh, cuando somos amenazados tenemos unos patrones consistentes de huida, de escape de, de, de agresividad que son explicados por estos mecanismos neurobiológicos y que generan unas formas particulares de sentirse y que nos permiten entendernos entre todos ¿no? entonces en animales no humanos también tenemos acceso al componente etológico, es decir, a lo que hacen, a las conductas. Podemos mirar cómo las raticas hacen nido, cómo copulan, cómo lamen a las crías, podemos observar cómo eh, otros animales, los perritos, los gaticos, interactúan entre ellos, se agreden, juegan, etc. Y a partir de esas conductas, y estos mecanismos neurobiológicos, podemos inferir cómo se sienten. Entonces yo sé que un animal que... Busca a otro animal para establecer una relación de cercanía, de compañía, afiliativa, de alimentación, de cuidado, y que donde hay alta liberación, por ejemplo, de citocina, de prolactina, es probable que esté teniendo una sensación similar a la que nosotros tenemos cuando nos sentimos, cuando sentimos cariño, ternura hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Entonces, sí, los perritos, los gaticos, las raticas, todos sienten afiliaciones, todos sienten eh, sen sentimientos parecidos a los de nosotros. Lo que escasean es de la riqueza lingüística para poder expresarlo y controlarlo. Sí. Muy bien, hasta ahí sería como la introducción a, la, a los principios de neurociencia afectiva. ¿Alguna pregunta sobre esto?